Una tercera va, va, Vamos dosis. con el invitado y, y mi tema yo voy a hablar. Bien, ya ya, dan un chancecito no, con no el tema de la tercera de... dosis. Y bueno, gracias, Carolina. En este momento ya tenemos con nosotros a don Eufemio Vargas, comerciante, empresario y una persona prestante de nuestro pueblo y a quien agradecemos su presencia. Aquí estamos saludando. Buenos días, don Eufemio Vargas Lima. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Francis. Buen día, Jin Yang. Y aunque debía haber com sí. comenzado, buen día, Carolina. Muy apreciada <risa> sí. por nosotros y por la comunidad franco Un hombre tan pacífico días, como, como fue mi viene ¿verdad? a, a, sí. a bueno, debate sí. tan intenso. Qué bueno sí. tenerlo acá. Vamos a aprovechar su visita en el día. Yo quiero saludar al doctor Amado José Rosa, ah, sí. que ah, sí. ha sido en mucho, muchas veces mi orientador, eh, mi abogado, eh, mi amigo. Qué bueno. O sea, Qué bueno. Tengo mucha satisfacción de tenerlo como amigo. Qué bueno, qué bueno. Miren, en el día de hoy estaremos conversando con don Eufemio. Primero porque eh, ha sido una persona que en distintos escenarios ha, ha tenido eh, una opinión favorable respecto al desarrollo de San Francisco de Macorís. Está dentro de nuestra, en este día, la de conversar sobre obras prioritarias para el desarrollo de San Francisco, y obviamente que no podríamos desaprovechar su, la oportunidad para conversar con él acerca de lo que el pueblo está padeciendo con las constantes alzas de precio. En principio, don Eufemio, respecto a estos reclamos, aún sabiendo que tenemos pandemia, limitaciones y demás, y que todos, por igual, estamos sufriendo, de igual forma, esta situación. Sobre esas obras prioritarias, que usted, ¿qué nos puede decir en San Francisco de Macorís que tantos reclamos ha tenido? Bueno, el Estado eh, tiene deudas acumuladas con este pueblo por decenas de años, uh -huh. y, y el pueblo no puede tampoco... A veces, quedarse tranquilo porque están desesperados, porque lo están necesitando. O la estamos necesitando porque somos todos de aquí. Aquí, por ejemplo, las obras prioritarias, estamos hablando de la cañada grande, que es vida. Eso hay que hacerlo porque eso va a salvar vidas. Salubridad. La, el hospital, que ya se está trabajando, la circunvalación que se está trabajando. Hay otra que es de vital importancia y como que no la nombran mucho que es la zona franca de aquí. Sí. La zona franca de aquí, que ha sido ahí realmente un criadero de ratones por muchos años, eh, va a dar trabajo a miles de, de jóvenes de ambos sexos. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a que la zona franca aquí no se, no, los gobiernos no se han preocupado, pero también los inversionistas tienen miedo a veces a invertir en San Francisco por la imagen que a veces nosotros mismos damos. Ahora mismo estamos en una aureola de violencia en San Francisco sí. y eso nos hace daño. Mucho daño que toda la semana matan una y dos mujeres. Ya anoche veo que mataron un joven. Pero también eh, las noticias que se dan de San Francisco a veces no son agradables para los inversionistas. Que vienen normalmente de Asia, vienen de Canadá, de Estados Unidos... Y que donde hay problemas ellos no van. Sí. Ellos no van ni como turistas ni como inversionistas tampoco. Entonces, nosotros los francos macorizanos tenemos todos que con nuestras actuaciones crear el ambiente para que vengan inversiones a San Francisco y que le demos vida a esa zona franca. Hay que ver cómo está la zona franca de La Vega, cómo está la de Moca, cómo está la de La Romana, cómo está la de Santiago. Full. Don, Las no, naves no. están full. En ese mismo sentido, yo he hecho ese planteamiento acá y lo han querido refutar, eh, que el pueblo no avanza por otras cosas y demás. Creo fielmente en eso que usted dice, que no, no voy a repetir. ¿Qué entiende usted que debe de hacer la sociedad de San Francisco de Macorís para obtener importantes logros que vemos que en otros pueblos sí se obtienen sin hacer cosas que tal vez se hacen acá? Eso aleja muchísimo. Cuando tú tienes un pueblo que te anuncian cuatro días de huelga en un pueblo, un inversionista no va a venir donde pierdas días de trabajo y donde pierda dinero. En ese sentido, ¿qué debe de hacer nuestro pueblo, nuestra sociedad, los frentes de acá? Hace un par de años, nosotros formamos lo que se llamó Franco-Mocorizanos Unidos, donde estaban los sectores de izquierda, Estaban los grupos populares, estaban las instituciones, las universidades, las iglesias, todo el sector productivo. Íbamos bien, pero la gente como que dejó de, de asistir a las reuniones porque cada quien quería como hablar para su lado. Y para luchar por un pueblo como este, cualquier pueblo, usted tiene que deponer a veces de actitudes personales claro. para buscar el bien común. Entonces, eh, yo creo que, que unificarnos... Por ejemplo, a veces eh, el Estado quiere formar grupos, comisión de desarrollo y cosas. Sí. Y eso no funciona porque hablan para un solo lado. Sí. Yo la pienso que lo que debe haber es la unificación de los sectores que inciden en la vida de San Francisco para que nos reunamos y trabajemos en conjunto. Por ejemplo, las reivindicaciones se ponen en plan de, que, de la importancia de cada una. Y entonces hay un consenso y se lucha por el consenso. Ahora, si usted solamente le deja la, la reivindicación a los grupos populares, ellos van a luchar por lo de ellos claro. y por lo que le da también más vigencia en la sociedad. Y de la forma Pero que ellos, que ellos sí. tienen ellos tienen eh, mucha importancia en el, cuando se forma una unificación. Claro. Porque cuando nos reunimos, quizás los sectores populares fueron los que nos dieron más apoyo y pudimos... Eh, qué sé yo, ir a la capital ahí sufrimos un, algo fuerte sí. cuando el, el, el gobernador Juanito la Antigua, el padre Isaac y yo fuimos comisionados para ir al Ministerio de Obras Públicas y teníamos cita para las 10 de la mañana, el ministro Gonzalo Castillo nos dejó dicho que no iba hasta la, a, las, a las 10, que iba hasta las 12, estuvimos hasta las 12 cuando vamos a las 12 nos dicen que es a las 3 que nos va a recibir. Hmm. Una burla. A las 3 nos dice, y, y yo lo voy a recibir, pero no es aquí en el ministerio, sino en, en una compañía que él tiene de... De, ¿De aviones. De, de, de, no, de, de aviones, sí, pero es de, eh, de, de ambulancia, de aeroambulancia. Ahí fuimos, duramos una hora y bajó la secretaria y nos dijo, no, él no viene. Eso wow. nos desencantó, Total. que se burlen así de uno. Pero... Yo creo que aquí hay muchos sectores que estamos en la disposición de luchar por un movimiento bueno. social, pero que sea integral, que no sea eh, exclusivo de un grupo, que no sea discriminatorio contra otro. O sea, que seamos, que representemos la sociedad en su totalidad. Por ejemplo, eso de que hablemos de, de la Cañada Grande, Dice que hace Eufemio hablando de la Cañada Grande? Yo que la conozco, sé... Que a la, a la hora que se pueda sanear esa cañada y se pueda vivir decentemente la gente que vive en, eh, a las orillas sí. de la cañada, eso va a traer mucha salubridad y va a traer también mucha tranquilidad a esas familias. ¿Sabe que, una cosa, don Ufemi? Uh -huh. Que las cañadas hacen una función en el ecosistema que son canales naturales hacia los ríos. Porque ella desemboca en un río. Y si nosotros llevamos al río que es necesario tener agua limpia para, para el consumo humano, para, la, para irrigar la tierra, son muchos los beneficios que la cañada, porque yo le voy a decir algo, nosotros sabemos que esta situación es un asunto social, pero sobre todo de Estado, el que se pueda transformar la cañada grande. Una cosa. Yo he dicho en otras ocasiones cómo inteligir un plan en el que se puedan reunir esas fuerzas vivas de San Francisco interesados exclusivamente con diseñar con diseñar la solicitud concreta de prioridades porque es lo que hay que diseñar, la solicitud concreta de prioridades, no aquellas que se inspira uno y se quiere tener un protagonismo, que creo que en el protagonismo es que ha tenido la dificultad. ¿Cómo usted diseñaría en concreto una idea de reunión para viabilizar un plan concreto de obras y decirle al Estado, mire, esto es lo que San Francisco de Macorís aspira, incluyendo algunas de la provincia. Bueno, realmente les decía al principio que nosotros tenemos la, estru la estructura de las instituciones representativas de Macorís que, que están en ese grupo, pero podría tener otro nombre o que lo dirija a otro, porque realmente yo tampoco lo, lo quise dirigir. Ya. Eh, yo estoy más pensionado que otra cosa y entonces eh, <risa> quise poner una gente, que pusiésemos una gente más joven para que lo dirigiera. Y él lo dirigió bien, lo que pasa es que no tuvimos el apoyo de todos los sectores convocados. Sí. Pero pienso que alguien tiene que tomar eh, esa dirección, que no sea político partidista, para que no hayan ese tipo de intereses dentro de querer protagonizar y sacar provecho de alguna obra que consiga esa institución. Pero ese ese, ese franco-macorizano unido, ¿dónde están las juntas de vecinos? ¿Dónde están los sectores...? Eh, ...todos los sectores populares... ...están incluso el sindicato de camioneros... ...está el... el, el colegio de ingenieros... ...agrónomos e ingenieros... ...o sea, está todo el mundo ahí... ...está... Eh, eh, ...pero civil, no gubernamental... ...están todas las iglesias me refiero... ...y... ...ese es un instrumento que aunque tenga otro nombre... ...lo dirige a otra persona... ...ese es el único instrumento que podrá... Eh, ...salvar a San Francisco... ...de que aquí vengan inversiones del Estado y del sector privado también. Porque a veces, eh, y decía Carolina ahorita, que hay pueblos que el, el, el, el empresariado unificado ha creado organismos de desarrollo. Pero también hay que ver que eso solamente ha sucedido en Santiago, que tiene realmente una oligarquía vieja, una oligarquía de 1800, 1700, que tienen dinero por generaciones que hay grandes empresas grandes empresas pero de, eh, después ningún otro pueblo lo hay ni en la Romana, ni en la Vega ni en ningún sí. sitio en la Vega no hacen movimientos porque es un pueblo que yo no sé si es que no tiene prensa pero en la Vega, por ejemplo, en el caso de la delincuencia está peor que nosotros sí. sin embargo, eso no sale solamente lo, cuando uno sale, le mataron a un amigo allá, lo atracaron allí o sea, eh nosotros estamos bien, nosotros estamos en, en la línea de que aquí hay sectores eh, de la prensa, sectores empresariales que están dispuestos a trabajar y eso es bueno, trabajar en grupo. Don Eufemio, eh, siempre los conflictos internos en las organizaciones, sean con fines de lucro o sin ellas, siempre se dan. Es normal que alguien quiera la presidencia de una organización y porque otro... Es porque se la dieron a otro, porque ganó en mayoría. Este comienza a, verdad, a, a dañarle crear, el a, maje. A crear conflicto. Eso pudiera <ríe> ser, y esto es una propuesta que le hago: que sea, que el, que, si se crea una organización, que el presidente de esa organización, o el coordinador, o como quieran llamarle, sea el, el quien dirija una institución de manera directa. Por ejemplo, ¿quién debe ser el presidente? Una propuesta. El director de la UAS. Que se, se entiende, ¿verdad?, que el que llegue a ese puesto. Es una persona que llegó eh, a través de, de, de, del voto popular y que además es una persona que representa a la generalidad. Eso para poner un ejemplo. Puede ser una persona que dirija una institución, como es el caso de la UAS. Ahora bien, con relación a las prioridades, yo entiendo que San Francisco, que, y esta eh, también es una propuesta que le hago, debe abocarse al estudio social. Si nosotros tenemos, y mire qué interesante que usted hace la, la, el llamado de la zona franca, pero ahora mismo en San Francisco tenemos obras que son perentorias. Ciertamente el hospital es importante, pero tenemos un hospital que funciona mientras tanto. Es decir que, aunque es muy importante, no entra dentro, dentro del rango de, de, la, de, la, de la perentoriedad, ¿verdad? Pero sí tenemos un camino ahí de acceso al vertedero que está llenando, que está provocando que San Francisco se llene de basura. No entiende usted que en función de la, de la necesidad del momento, eh, ¿Nosotros pudiéramos como pueblo exigirle al Estado, al gobierno, al ayuntamiento que se enfoque en lo primero, en lo que realmente nos está provocando ahora mismo un malestar y entonces luego continuar con lo demás? Bueno, eh, eh, lo que usted dijo al principio, así se formó la institución, que lo presiden los presidentes de las instituciones y los que tienen secretario general o los secretarios generales, pero cuando salen, entra como representativo, la persona que, que sea electa. O sea, eso es institucional. En cuanto a las reivindicaciones municipales, yo siempre he abogado con el amigo Siquio, que él debe formar un, un consejo o buscar gente que le forme un consejo representativo de, de personas de la sociedad, que le ayuden a gobernar. Porque eso, él está solo. Él está solo. Mire, este fin de semana... Eh, él consiguió con un amigo que le enviaran 20 volteos a trabajar y recogieron prácticamente la, la, la, la mayor parte de la basura que había en San Francisco la recogieron, pero ¿por qué? porque buscó un amigo eh, que le buscó personas que tenían volteos y se resolvió pero yo diría que esa es la asesoría más barata que puede tener un alcalde porque no le van a cobrar no van a ir a comer, no van a hacer nada. Quizás un vaso de agua se tomen. O sea, es que no hay unidad. Y Entonces, yo escucho a los funcionarios hablar de yo, que yo, que yo. No es nosotros. Un alcalde es nosotros, no yo. Porque a ti no te eligieron como alcalde, pero eligieron un grupo de regidores para que estén contigo. Pero eso no le quita que se asesore. Nosotros fuimos como comerciantes, visitamos al alcalde. Y le llevamos por escrito lo que pensábamos que debían ser las obras que el ayuntamiento puede hacer con sus ¿cuándo, recursos. ¿Cuándo fue eso? Eso hace como ocho meses. Como ocho meses. Como ocho meses. Al principio, y, pero yo no he visto la primera que el alcalde le haya dado eh, curso. Pero eh, eso no, es, no tiene nada de, de, de malo, sino que estamos a tiempo. de ah. Si, por ejemplo, el alcalde no nos llama... No llama o no llama, no tiene que ser a mí. No llama a un grupo de personas como asesores sin cobrar. Claro, honorífico. Que sea un grupo de personas que puedan ir donde la alcaldía y decirle, mire, nosotros estamos por apoyar la alcaldía. Porque a veces yo encuentro eh, opositores a, a Siquio que hablan como si ellos vivieran en otro municipio, como porque eh, que haga la cosa mal. No. Si el alcalde hace la cosa bien, si el, lo, el ayuntamiento hace la cosa bien, no beneficiamos todos. Claro. Entonces también como desglosar lo que es el Estado y lo que es el municipio. Porque el municipio sí. recibe eh, sus fondos para claro, eso. Claro, y el Estado claro. está para lo general, está sí. para la provincia, y cuando, no para los municipios. Cuando se tiene una situación extraordinaria que no está dentro del presupuesto municipal en el Estado, está auxiliar, en obligación de, de asistirlo, pero Eso, no todo, no no no todo, pero en cuanto a lo municipal la misma ley prevé de la asistencia y la relación con el Estado nacional cuando suceden cosas extraordinarias. Por ejemplo, lo que decía Yalán es que aunque hayan 25 camiones si no podían entrar ayer al vertedero, o, iba si hubiera, a ser llovi o si hubiera llovido, sí, o sí. que hubiera o si hubiese llovido. llovido, pero Mire, don Eufemio, nosotros le hemos otorgado, y Siquio lo sabe y la población sabe, qué he hecho yo aquí desde mi, desde mi tribuna, de donde yo estoy, en favor de la municipalidad, porque son municipalistas. Pero la gente tiene que entender que no, solo, no basta con que el ayuntamiento tenga la infraestructura de recogida de basura. Yo estoy abogando para que la gente entienda que hay una proporción de responsabilidad quienes producimos la basura. Y pero una preguntita ahí. De ponerla en condiciones de recogerla. Hay, ha ¿Hay alguna una... campaña en los medios diciéndole a la gente qué debe hacer? Lo estoy haciendo yo y lo pero estoy haciendo no como a ti. aporte. Pero, pero le corresponde fíjate, al ayuntamiento hacerlo y a Móvil no hace. Esa es la parte Oye, que, que Móvil no educación lo está haciendo. A la gente. Ni lo está haciendo el ayuntamiento. Que quizá comunicación le está faltando también, don Eufemio, a, a Siquio y ayuda en el sentido estricto para que la gente se conecte con la propuesta del ayuntamiento. Pero precisamente yo le decía que si se forma un comité de asesores del municipio, del, del alcalde, y no del alcalde, sino del ayuntamiento, ahí tiene que haber una persona de relaciones públicas para que indique realmente qué hay que darle a conocer a la comunidad que el ayuntamiento... Pero yo no sé si el ayuntamiento tiene sí, relacionado al público. De gente cobrando, pero yo lo voy a presentar. Pero no, yo no veo que, que nadie defiende voy, voy el traer. síndico. Nadie defiende el ayuntamiento. Entonces, se supone que no es relacionado al público. Ya ah. yo le había... Hace como una semana que le hablé eso, así que después de eso él vino. Eh, llamó aquí. Sí. Que precisamente usted quería interrumpirlo y no podía eh. ir. <risa> sí. Este... Porque él es su propio relacionador público. Exacto. Es su propio Así relacionador no público. Pero hay mal. cosas que hay jerarquía. Claro. Y hay cosas que no debe ser el, el mismo síndico que lo haga. No, no, no. No a propósito problema. de lo que usted planteaba hace un rato, de la imagen que se tiene de San Francisco de Macorís, yo soy de la idea, porque eh, eh, me acostumbré a trabajar con eso en la comunidad, que los pueblos son los que proyectan. Pero Exacto. precisamente le corresponde al ayuntamiento eh, promover lo bueno de su pueblo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos muchísimo talento, muchísimos muchísimo premios nacionales, ¿no? tenemos premios soberanos, tenemos eh, eh, en las artes plásticas muchísimos premios. Sin embargo, eso no se promueve. Aquí, por ejemplo, tenemos un, a Adelio García, para, para citar un ejemplo. Premio Bienal. Estamos sí. hablando de, un, de, de, de uno de los premios más importantes a, a nivel del mundo. Premio, eh, eh, eh, ganador sí. de primer lugar en la Bienal. ¿Pero quién lo promueve? El ayuntamiento se encarga de promoverlo. No, no lo hace. Por ejemplo, aquí tenemos. Es un pues, departamento la, de cultura. Sí, pero tienen que, es el Estado, es el, el ayuntamiento que tiene que promover lo bueno que hace. Por ejemplo, aquí tenemos a Jacqueline Esteve, tenemos a Henry Hierro, tenemos ahí a, a, a Nasla Bogar. No se promueve eso. Entonces, debe existir de, de, desde el ayuntamiento, pero claro, tiene que tener la asistencia de, de, del pueblo, de los empresarios también, para promover al pueblo la parte positiva. Porque si nosotros no nos encargamos, como la gallina. Edad. Si no Cacarea no se sabe que, que, que puso un huevo. Entonces, Mira. el llamado es a ustedes, ¿cuál sería la propuesta que ustedes le harían al ayuntamiento y a las autoridades de aquí del, del municipio con miras a, a, a irrumbar a San Francisco hacia un mejor camino? Que comiencen a tratar de formar, ubicando personas que representen sectores sí. que puedan influir en el desarrollo municipal y formar ese comité ampliado y prácticamente ese comité podría ser un apoyo una mano amiga del consejo de regidores y del ayuntamiento porque no va, no va a competir ese comité pero eso, eso es prudente hacerlo mire, lo de la educación y la comunicación hay que hacerlo claro. fíjese aquí se ve dónde está la educación de nosotros, como decía Francis que no clasificamos la factu las basuras claro. pero peor todavía cuando usted quiere protestar en su casa en el barrio para que le hagan algo, usted tira la basura a la calle. Es incorrecto. Entonces, y cuando supone, llueve, a veces, y cuando llueve, lo que es están arriba, la y cuando tiran, llueve, para, la tiran allá. para allá. Es una Entonces, irresponsabilidad. Si usted está protestando para que le arreglen una calle, no la dañe más con la basura tirándola y, o quemando una goma. Mire, yo no quiero dejar pasar y le pido a producción que me permita una preguntita porque tenemos un tema que no lo abordamos, que fue el de los precios. Lo voy a romper eh, el esquema de la propuesta municipal, don Ufemi. Creo que tenemos una historia de salarios muy bajos y unas alzas de precios muy recurrentes. Y si hablamos de gasolina es otra cosa, pero de comercio, de, de producto de primera necesidad. ¿Cuál es la situación? Bueno, lo primero es que cuando te hablas de salario y del de alto costo de la vida, nunca, yo nunca he creído en que los gobiernos Aumentando salario, no. van a, con, a combatir de la, con la inflación. Usted. Porque es que el salario nunca va a alcanzar la inflación. Nunca. Lo que hay que bajar la inflación o estabilizarla Así es. para que el salario alcance. Pero si no, usted no gana nada con tener dinero que que no que inválido, dinero que, que, que, que, que no le valga porque Eso las cosas le van rosa. subiendo. Terminaríamos como Venezuela. Sí, exactamente. Entonces, lo que ha pasado con las alzas, y es bueno que la gente lo sepa, mm. Y por cierto, la gente se ha comunicado bien porque nunca han, han atacado a que es el comercio el culpable. no Nosotros, el comercio está comprando caro. Pero, ¿por qué se está comprando los productos caros? Se están importando productos de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Se están importando caros porque a medida que, vino, que llegó la pandemia en, en el primer eh, trimestre de, del año 2020 la producción se paró de todo entonces al pararse todo y duró, duraron como seis meses sin trabajar tanto en el agro de esos países como en lo que tiene que ver con la eh, manufactura se paró y entonces vino ese vacío, entonces vino escasez realmente esos países que tenían sus alimentos lo, lo están vendiendo caro, pero además cuando usted habla de trigo que soya. El trigo no es el trigo como usted lo consume En el plato, sino que del trigo Producen muchísimos alimentos Harina, de, oh. Del maíz Se producen muchísimos alimentos del maíz Pero además se, se produce el cerdo Y el pollo Y la misma vaca eh, O sea, se consume mucho para producir eh, La soya ha subido Pero la soya tiene que ver con la producción De, de, de grasa comestible A nivel del mundo Nosotros no producimos nada de eso aquí el que producen en los campos es para comer hirvido pero no no, no sao, da para molerlo ni nada para el estilo ahora se está sembrando un maíz híbrido que puede dar resultado. entonces ¿qué vino a agregarse a eso que cuando se, se creó la pandemia China acaparó todos los contenedores del mundo prácticamente y comenzó a subir porque los chinos saben de verdad ellos ayudan pero saben de verdad a subir los fletes por ejemplo un flete de, de, de Estados Unidos, aquí costaba 1.500 del contenedor y 2.000 dólares. ¿A dónde estaba? Ahora cuesta 8.500. Oh, sí, wow. Pero de China costaba 2.400 y cuesta 12.000. De eso, Indonesia. Eh. ¿Están oyendo? De Indonesia. Es? Para usted traer, por ejemplo, una especie de Indonesia, de canela, clava, De ahí está costando mil dólares la importación. Wow. Esa es la información que el gobierno Debe de hacerle claro. llegar a la gente Para que no pase lo que está pasando Que este gobierno que tiene que resolver Es problema internacional Lo que pasa es que a veces eh, Los gobiernos usted no, no sé. ponen en el lugar Donde debe estar Por ejemplo si usted va a ver El ministro de industria y comercio Usted sabe y todo de, de, de esas cosas Entonces no, pues, eh, no ha sido su, su, su profesión ha sido político Todo el tiempo, no sí. otra cosa Entonces puede tener teoría Pero no tiene práctica entonces, ¿qué yo pienso que puede hacer el gobierno? Que eso sí lo puede hacer el gobierno para tratar de mermar un poco eh, las alzas internacionales, tanto en flete como en, como en producto terminado y no terminado ¿Qué podría hacer el gobierno? Cuando los productos llegan aquí, que llegan con un aumento de un 500, un 600% en lo que tiene que ver con los fletes, con un 300, un 400%, que tiene que ver con el producto como tal. Entonces, el, el gobierno, a través de aduana, le cobra el ITEVIS Mala al arancel. flete. Oiga, al flete. Sí. ¿Al eh, precio del flete. Le cobra el ITEVIS a base del precio que trajo. Sí. ¿Qué yo pienso que puede hacer el gobierno? Y eso debe ser de consenso. Sí, sí. Y nosotros se lo hemos dicho a la gente que se lo pueden decir a, a, a, al presidente. No, sí, a, sí, no, a pues. no. Dejar los impuestos a nivel. De cómo estaban los fletes antes de marzo de 2020, o como estaban en marzo de 2020. Cobrar los impuestos al producto, al producto. Sí. Si un, un, un contenedor de trigo le ponía un impuesto de 4 mil pesos, ahora le pueden poner quizás de 10 mil. Dejarlo en 4 mil, en, en para que entonces eso sea un aliciente para tratar de formar. El precio que va a llegar al consumidor. Pero con un acuerdo, eh, don Eufemio. Claro, por ejemplo, un que acuerdo sea que se establezca. Mira, te lo voy a dejar así, pero para que tú me vendas así. Es que hay muchas competencia y si se lo dejan a usted usted no, no, usted quiere cogerlo para usted, a lo mejor yo lo puedo vender, al mismo, entonces lo voy a tumbar a usted. O sea, el comercio es una competencia. Eh, pienso, pero que eso tiene que ser con un acuerdo claro, con, con un acuerdo. el sector importador para que pueda vender a precio como le va a salir el costo final, correcto porque es el, el costo final y hay que tomar en cuenta también que los los productos importados van a bajar en un par de meses hay empresas, manufactura y el sector industrial a nivel del mundo que tenían un una tanda de trabajo de 24 horas, tres tandas de 8 horas no, no dormían porque era Okay. Y la bajaron a ocho, a una sola tanda nada más. Entonces estaban produciendo menos. Ya están todas produciendo azul okay. eh, eh, las ah, 24 horas. Pero además, lo que se sembró después de la pandemia, ya se está cosechando. Las habichuelas que están llegando de Argentina, de Canadá, porque es otra cosa que aquí hemos dejado de producir. Usted sí. se levanta por la mañana y todo lo que usted consume es importado. Usted consume café importado. usted consume ¿En cuánto anda peor. el nivel de, de producción eh, local? de lo que consumimos. ¿Es un 85 como se dijo una vez o es un 65%? Yo no creo que llegue al 40. Bueno. No, no creo que llegue al 40. Vamos, pero entonces vamos. hay que tomar en cuenta eso. Ahí está. Mientras... Que ya en tres meses, en tres meses, yo creo que llega... Don Eufemio, pero en la, en, agosto, en la pandemia se demostró que, que somos prácticamente autosuficientes. Aquí no entraba prácticamente nada. Y, y... Pero había almacenado, ¿no? Bueno, porque eh, normalmente las industrias tenían almacenado. Sí. Bueno. Pero eh, tú puedes estar seguro. En dos meses las cosas comenzarán a bajar. Pero mientras algo. eso pasa, yo voy a los almacenes de sí. don Eufemio. En el claro, compra. Sí. Bueno, buscar. gracias, don Eufemio Vargas, por, por este conversatorio. Siempre eh, tenerlo a usted y escucharlo. La sapiencia, la, la experiencia en, en estos temas nos deja. Eh, nos abre un escenario eh, Diferente de ver las cosas Muchas gracias, sí. saludos Y nuestra condolencia a Doña Neda Por la pérdida de sus hermanos eh, Prácticamente a la familia A usted y a toda la familia eh, Que descansen en paz Lamentablemente Gracias a ustedes Siempre, y, eh, siempre okay. Bien, vamos a, a ver qué nos